Hola, buenos días. Estamos con, la, con Belén Gutiérrez, eh, que es directora del Servicio de Protección para Personas con Discapacidad, PROTEDIS, y profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenos días, Belén. Ante todo, muchas gracias por concedernos esta entrevista para voces. Buenos días, Rosa. Gracias a vosotros por contar conmigo. Cuéntanos, ¿qué es ProTEDIS? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? ¿Qué hacéis en ese servicio? Vamos a ver, ProTEDIS es un servicio de protección eh, para personas con discapacidad. Como dice su nombre, en principio surgió en el año, vamos a, llevaba muchos años eh, ya gestándose, pero realmente se consolidó y se puso nombre y entidad jurídica en el año 2018, avalado por la UNED. En realidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la que yo pertenezco, pues eh, apostó también por este servicio y por su acompañamiento eh, inicial como spin -off. Significa que, que eso, que tiene una parte pues, apoyada mm, totalmente por la universidad. Eh, luego, el servicio de protección, pues, como, bueno, como eh, toda la gente que me conoce sabe que llevo desde hace muchísimos años trabajando en temas de discapacidad y en concreto en temas de maltrato, pues simplemente ha sido como una continuidad al trabajo de muchos años de, del equipo que llevamos en temas de, de maltrato y discapacidad. Había que dar el salto porque eh, había muchos proyectos en marcha, entonces había mucha demanda por parte de entidades y federaciones y entonces pues decidimos consolidarlo en un servicio que pudiera dar una atención llegando a más... Eh, a más federaciones, a más entidades, a más profesionales. Ese es un poco el sentido que tiene el servicio. Y desde abril de 2019 hasta finales del pasado mes de mayo se ha estado desarrollando el proyecto Trabajando por el Contrato, que es una colaboración precisamente de, entre Protedes y Plena Inclusión España, al amparo del convenio de colaboración que suscribimos a ambas organizaciones. ¿no? Cuéntanos. ¿Cómo surgió el proyecto de Buen Trato? Vamos a ver, el servicio de protección tiene varias funciones. Protevis tiene funciones de formación, tanto a profesionales como a, eh, como a personas con discapacidad, como a, a entidades, etcétera. Tiene también una labor de asesoramiento ¿m? a entidades y o centros y a federaciones, tiene también intervención directa. ¿m? tanto con casos de eh, personas con discapacidad que requieran, pues, algún tipo de, de intervención psicológica por temas de maltrato. ¿sí? Es decir, que tiene como muchas funciones y una de esas funciones fue poner en marcha un plan de actuación y prevención eh, frente al maltrato, los centros de atención a personas con discapacidad. Ese plan eh, es el resultado de muchos años de trabajo y formó parte de un plan eh, que pretendía ser estatal, es decir, que pretendía pues, poder implantarse eh, como una directriz en todos los centros de atención a personas con discapacidad, que fuera como una guía de cómo hacer las cosas. Empezamos en el País Vasco con una experiencia piloto, con 10 centros eh, acompañados por, por la federación, por CEBAS, y a partir de ahí pues, vimos eh, la facilidad de ponerlo en marcha ¿no? y el compromiso de de las entidades con ello y entonces pues a través de este convenio con, con Plena Inclusión España decidimos dar el paso e implicar al resto de, de comunidades eh, autónomas de España que ellas decidieran por, pues, a través de sus federaciones y de sus centros participar en el proyecto y eso es lo que hemos hecho, a partir de ahí empezamos y ya pues ahora mismo está en funcionamiento en, en las diferentes comunidades autónomas. En, en, en el proyecto de buen trato eh, han participado 35 entidades ¿no? uh -huh. y sabemos que se han generado distintos recursos y herramientas para prevenir el maltrato y sobre todo para promover el buen trato. ¿Podrías hablarnos de, de estas herramientas y estos recursos? Y, y si destacarías alguno, ¿no? A ver, lo que tiene este plan de, de actuación y prevención es que es un plan abierto que continuamente está generando nuevos materiales y, y está generando nuevos documentos. No, no es un plan cerrado en, en, que tiene una estructura eh, así como firme y rígida y no se puede modificar. Al contrario, es un plan que, que, eso, que permite la incorporación de, de todo lo que se vaya haciendo. Entonces, uno de los, de los productos, vamos a llamarlo así, que ha sido realmente interesante e importante en el plan, en, en esta puesta en marcha con, con plena inclusión España, ha sido eh, el protocolo de actuación ¿sí? frente a los casos de, de maltrato. Ese protocolo, yo creo que era una demanda, era una necesidad ¿sí? social, era una demanda por parte de los centros, era una, eh, yo creo que, que llevaba tiempo, ¿sí? requiriéndose que hubiera un instrumento que permitiera a los centros actuar ante determinados casos y yo creo que ese es uno de los de los grandes eh, como resultados ¿no? de la, de esta puesta en marcha en los 35, los 35 entidades. Haber ha habido otros muchos productos, de hecho cada centro nos ha aportado algo. Quiero decir, no no ha sido, sería difícil destacar eh, a un solo centro o a una sola entidad como, como pues, proveedora de algún, de algún producto especial. ¿no? Porque, de hecho, nosotros hicimos una jornada, una jornada en, ahora eh, fue en mayo, a finales de mayo, en la que se dieron a conocer, pues, algunas de las iniciativas que me han puesto en marcha las entidades y los centros a raíz de este plan. Y ahí sí que se presentaron eh, herramientas muy, muy interesantes, guías de actuación. A ver, puedo nombrar ahora, pero simplemente nombrar eh, como un ejemplo nada más, pues, las guías de intimidad ¿no? para trabajar en los centros. Eh, es que hay muchos productos muy buenos, ¿no? Pero, eh, yo creo que, que ahí lo más importante es que siguen generando productos, aparte de esos que, que he comentado ahora, las guías de derechos, el cómo aplicar, eh, cómo eh, trasladar, cómo enseñar, por ejemplo, eh, los derechos de las personas con discapacidad a, a personas con más necesidades de apoyo, es que se han hecho muchísimas eh, iniciativas muy buenas. ¿no? Entonces, yo creo que... que que hay muchos productos interesantes y que además los centros siguen generando ese tipo de productos interesantes. De hecho, sé que en el huerto de ideas de, de la eh, web de plena inclusión pues se han eh, publicado algunas de, de esas ideas que, que pueden compartirse. Para eso es porque una de las intenciones del plan, de, de esta red que montamos con el plan, de, el plan estatal, es que Todas las federaciones, pero sobre todo también todos los centros y entidades estuvieran conexionados, ¿no? estuvieran conectados y lo que hiciera uno sirviera para, eh, para otro, de tal manera que los centros no empezasen de cero, sino que siempre hubiera eh, materiales para compartir, porque eso es la riqueza, el poder compartir esos materiales. Que habéis generado una comunidad de aprendizaje uh -huh. entre todas estas treinta y tantas entidades, ¿no? Eso es. ¿no? Interesante. Uh -huh. Y, y Belén, ¿cómo ha sido esta experiencia del proyecto de buen trato para ti? ¿Qué te, qué te gustaría destacar? Buah, destacaría muchas cosas. Yo creo que es que, o sea, solo puedo decir que ha sido inmensamente positiva, incluso salvando el momento en que se, ha, se puso en marcha, que claro, no, no podemos olvidar que, que ha sido con una pandemia por medio, ¿no? Pero eso no le ha minado en absoluto. Curiosamente. Eh, yo tengo que recordar ¿no? que en medio del de, de desarrollo ¿no? de, en estas entidades a, se produjo la pandemia. Digo que tengo que recordar porque sí, los centros han seguido adelante, igualmente trabajando, proporcionando eh, materiales, poniendo en marcha actuaciones. De, de las cosas que destacaría, la gran implicación, la implicación. Para mí, eh, eh, la implicación de las federaciones y de los centros y de las entidades y de los profesionales con nombres y apellidos ¿no? en en todo el proyecto, que lo han hecho suyo. Y si yo hubo un momento en que simplemente pues, acompañábamos ¿no? a los centros y a las entidades, porque el proyecto ya era suyo, lo vivían como suyo. Y yo creo que, que eso es una de las, para mí, eh, de, de las cosas más positivas ¿no? que destacaría de, del proyecto. ¿no? Aparte de esa situación generada por la pandemia, eh, ¿qué, si pudieras cambiar algo, de, de, la, de la, del desarrollo del proyecto ¿qué cambiarías a ver cambiar cambiar en realidad no cambiaría nada porque el resultado tan positivo que ha tenido lo ha tenido en esta versión entonces tampoco quiero decir al principio las reuniones se realizaban de forma presencial y eso era muy enriquecedor pero bueno las retomamos online y permitió eh, pues hacerlo de otra manera, pero que también funcionase, ¿no? Hombre, a ver, siempre la presencialidad pues da otro contacto, da, otro, da otra perspectiva de las cosas, ¿no? Nos vemos, nos sonreímos, nos es distinto, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo único, el que las, las, algunas de las reuniones pues, se, se realizasen de esa manera. Eh, Presencial, pero en el resto del proyecto yo creo que no no, o sea, no me plantearía el, el modificar nada, si sí ampliar, ¿no? Cada vez que, que ponemos en marcha cosas, pues lo que surgen son eh, más necesidad de hacer otras cosas. Es como, eh, de repente, genera el, como, ¡ay, es que hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, ¿no? Entonces, sí genera como muchas más iniciativas, ¿no? Pero en realidad, es decir, modificar, yo creo que es que se han implicado tanto pues, los profesionales, las federaciones, ¿no? todos los centros que han participado, y solo puedo decir que el proyecto ha estado muy bien. Y para terminar, Belén, desde tu experiencia y en tu opinión, ¿qué es ahora prioritario en cuanto al buen trato y, claro, a la prevención del maltrato en centros y servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo? O sea, ¿qué no podemos dejar sin hacer yo tengo, a ver, desde el servicio nuestro de protección, aunque ellos son simplemente una media representante, ¿no? eh, por toda la voz del servicio, pero el servicio somos muchas más personas, tenemos como grandes retos. no. Uno de los, de los grandes retos para poner en marcha ya es que, eh, a ver, tiene que haber una atención primaria en los centros ¿no? de atención eh, a personas con discapacidad, eh, de atención primaria en los casos de, de abusos y de maltrato. Es decir, si una persona ha sufrido, sabemos las tasas, sabemos la, la prevalencia de, por ejemplo, de abusos sexuales en discapacidad intelectual. Y yo creo que, que la atención primaria tiene que darse por profesionales ¿no? a los que formemos adecuadamente para hacerlo, pero en el propio centro, de tal manera que, que tengamos cubierto que que prácticamente al 100% de la población que ha sufrido algún tipo de maltrato. Y entonces, luego, en los casos en que esa atención primaria no se pueda dar en el centro, se derive a las magníficas unidades que tenemos que poder estar. ¿no? Pero que, que no sea una limitación ¿no? el, la falta de formación o la falta de conocimiento de cómo pues, eh, de cómo pues, acceder ¿sí? psicológicamente a una persona con discapacidad que ha sufrido abuso en el propio centro, darle como unas sesiones ¿no? iniciales de intervención y que esas sesiones estén. Diputadas lo más posible, que los profesionales se sientan cómodos a realizarlo, se sientan preparados, para eso queremos incluir mucho en la preparación y luego se sientan acompañados. En el servicio de, de, de protección, nosotros estamos, sinceramente. Pues, yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y otro de los grandes retos, pues es que hay tantos. <risa> yo creo que ahora eh, yo tengo como un listado que es inacabable. Cada vez voy apuntando más cosas y no, no tacho ninguna de arriba, ¿no? sino que voy añadiendo, pero. Tenemos muchos, muchos retos. Tenemos, eh, teníamos retos en cuanto a las restricciones físicas, en cuanto a las restricciones químicas. Yo creo que en eso se está avanzando también, pero eso es otro de los grandes retos que, que hay que eh, ir eh, trabajando en profundidad ¿no? en los centros para ir reduciendo al máximo. ¿no? Eh, tenemos como retos el que se cumplan los derechos desde todas las perspectivas. ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho campo. Y luego otro en el que, que tenemos el ojo puesto y que va va a salir ahora en 2002, es todo el tema del consentimiento sexual, de que, eh, cómo poder evaluar la capacidad de consentimiento, etc. Tenemos instrumentos, pues estamos eh, estamos trabajando en ellos y yo creo que eso es de los grandes. Yo creo que es proporcionar a los centros todo lo que esté en nuestra mano para que ellos tengan la posibilidad de eh, hacer frente a las situaciones de maltrato pues muchísimas gracias, Belén, por tus respuestas. Hasta siempre. Gracias a vosotros por todo.